A punto de comenzar este encuentro entre búfalos de la Facultad de Contaduría de la UNAM, contra Halcones UI. El equipo visitante es el que va a recibir en esta ocasión el ovoide. Búfalos de contaduría que lidera el, el, el grupo negro de la intermedia do Famo Con tres partidos ganados Y Halcones UY Que está en la tercera posición del grupo azul Inicia este encuentro Ya tocó el ovoide Tiene buen hueco Mueve las piernas y parece que se queda muy buena posición, entrará a la ofensiva de Halcones para su primera jugada de este encuentro, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, saca la jugada con el número 28 el corredor y entra a la defensiva de Búfalos, solo permite permite mínimo avance, vendrá segundo down, segunda oportunidad las mismas 10 yardas por avanzar como corredor de halcones tenemos al número 28. Gaspar Fernando saca la jugada. Lanza el pase. Se lo dan a ese jugador. Mueve las piernas y parece que se queda. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar nuevamente. Se la vuelven a dar a su corredor. Entra por el centro. Y la defensiva como muralla. Pero parece que aún así permiten... Un par de yardas, vendrá segundo down Segundo down y 7 yardas por avanzar Lance el pase es completo Siguen avanzando yardas, vendrá tercera oportunidad Tercera y siete yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada no tiene presión el coreback, lanza el pase y es completo con el número 8 Tiene el primero y 10, muevan las cadenas Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Hay movimiento en la línea defensiva y claro, les marcan castigo Pero parece que es en contra de la línea ofensiva Y los echan para atrás Se repite la primera oportunidad, ahora es primera y 15. Misma formación, sacan la jugada y el pase es completo con el número 11. Sacan la jugada con el número 28 que se quita algunos defensivos, pero entran todo el equipo a taclarlo atrás de la línea de golpeo. Gran jugada de de, del equipo de Búfalos. Tenemos jugadas rápidas del equipo de halcones. Es tercera oportunidad, tercera y siete yardas por avanzar. Dobles del lado derecho, sacan la jugada. Ya vio al hombre, lanza el pase y en esta ocasión es... El pase es incompleto, nos estorba un poco el árbol. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, siete yardas por avanzar. Lanza el pase y es... Incompleto Entrará la ofensiva de Búfalos Para su primera jugada de este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos Saca la jugada con su corredor Que encuentra el hueco por Casi por el centro Tienen muy buena Muy buena posición Vendrá segunda oportunidad Segundo y cuatro yardas por avanzar dobles del lado izquierdo sacan la jugada, se lo dan a su corredor el número 0 que mueve las piernas y parece que tiene el primero y 10 muevan las cadenas como coreback tenemos al número 14 me parece que se llama Javin Arafat sacan la jugada con el número 28 su nombre es Edgar En esta jugada tiene unas 7 yardas. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada, se lo dan a su número 24 que tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Como core, pack, tenemos al número 0 que es Juan Pablo. Número 14, perdón saca la jugada con el, con el jugador La hace personal La segunda oportunidad Segunda oportunidad Y cinco yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Dobles del lado derecho nada más Saca la jugada con el corredor Número 24, Edgar Sigue moviendo las piernas Y tiene el primero y diez nuevamente Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación. Hay un tiempo fuera pedido por Halcones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, es una carrera y entra la defensiva y taclea atrás de la línea de golpeo. Gran tacleo de ese jugador, me parece que es el número 2. Será segunda y 12 yardas por avanzar. Segunda y 12, misma formación. Lanza el pase y es completo con el 83. Empiezan a recuperar terreno, es tercera oportunidad. Tercera y ocho yardas por avanzar. Movimiento de la línea defensiva. Lanza el pase. Es jugada gratis. Y es completo. Touchdown de Búfalos. La patada el, el punto extra Por poco es bloqueada Pero en esta ocasión el punto extra es bueno El marcador es 7 puntos búfalos 0 puntos halcones Marcador Play Pro. Listos izquierda, listos derecha. Vámonos. Sale la patada. En esta ocasión la van a dejar botar. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Saca la jugada. En esta ocasión entra el defensivo número 27, creo que es el número 87 Y es el que también logra hacer la tacleada 97 me parece Segunda oportunidad Sacan la jugada Lanza el pase y es Completo Tiene el primer 10 y mucho más Sigue moviendo las piernas No se deja taclear Lo taclean antes de que entre a la zona de anotación, gran jugada de, de halcones, gran recepción de ese jugador que pudo cachar el lo voy de quitarse a los defensivos. Se la dan a su corredor, llega, entra a en la defensiva y taclea atrás de la línea de golpeo. Lanza el pase y es. Incompleto tenía el hombre Parece que no No tuvieron ganas los dos de capturar el Ovoide Estaba solo el receptor vendrá Me parece que ya es Tercera Es cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Van a intentar un gol de campo Hacen un engaño Lace termina siendo personal Querían hacer una jugada sorpresa pero en esta ocasión no es buena Entrar la ofensiva de Búfalos Para llegar a la zona prometida nuevamente Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Hubo un pañuelo en el terreno de juego y fue en contra de Búfalos Parece que se va a repetir la primera oportunidad Dice que perdieron el ovoide y lo recupera. Parece que lo recupera Halcones. Y lo recupera el equipo de Halcones. Gran jugada defensiva, pudo meter las manos en el momento correcto. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. Primera oportunidad, es primera y gol Sale la jugada con el corredor, entra por el centro Tiene un, un par de yardas de avance, vendrá segundo down Segunda y solo una yarda me parece Por avanzar sacan la jugada La hace personal el coreback y tiene el touchdown De halcones El número 14 es quien Hace la jugada Gran jugada ofensiva Viene el intento de punto extra Punto extra es malo Aún así logran darle seis puntos sumarle 6 puntos a su equipo el marcador actual es 7 puntos búfalos de contaduría 6 puntos halcones saca la patada parece que no tuvo bloqueos en esta ocasión Lo taclean cerca de la yarda 10, me parece. Yarda 20. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada, es una carrera. No más permiten un avance de una yarda. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Como coreback tenemos al número 14, Arafat Y el corredor número 0 Con un apodo que le llaman Coco Sacan la jugada con el número 14, la hace personal Tiene un avance de un par de yardas, vendrá segundo down tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho el Corredor Nada más en la parte de atrás sacan la jugada con el número 9. Es completo, pero parece que se le cae el oboide. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Pero vamos a ver qué indican los oficiales. Hasta el momento el pase es completo y parece que perdió el oboide. Tercera oportunidad, ahora es tercera y largo, tercera y casi 14 yardas, me parece, por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada, lanza el pase y es completo con el número 9. <risa> Cuarta oportunidad, parece que no se van a jugar. No se la van a jugar. Entran los equipos especiales. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuarta oportunidad, cinco yardas por avanzar. Ya entran los equipos especiales. Termina siendo personal el número uno Parece que tuvo un avance solo de una yarda Entrará a la defensiva, la ofensiva de halcones Y se quedará Por esas yardas en las que estamos En la yarda 20 me parece Primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo, dobles del lado de derecho, el corredor al... se mueve entre los bloqueos, pero va a tener nada más un par de yardas, vendrá segundo down. Misma formación, sacan la jugada, vuelven a sacar la jugada con, con la línea ofensiva ahí, cubriendo al corredor, en esta ocasión tienen el primero y 10. mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Parece que es la misma formación, dobles de lado izquierdo, dobles de lado derecho. La termina haciendo personal el, el coreback. Lanza el pase. Touchdown de Halcones. Tiene la conversión de dos puntos. Lanza el pase y es Incompleto Logran sumarle puntos a su ofensiva No, es incompleto, es pase incompleto Ya lo marca el, el oficial El marcador es Actual es 12 puntos halcones Siete puntos Búfalos sacan la jugada con su corredor solo logran avanzar una yarda, será segunda y nueve yardas por avanzar Misma formación, dobles del lado izquierdo. Se la dan al número cero, Coco, que mueve las piernas y parece que llega a tener el primero y es. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho, sacan la jugada con el número 14, en esta ocasión entra el, el defensivo número 3 y no permite ningún avance, vendrá segundo down segunda oportunidad, dobles del lado derecho lanza el pase y es completo con el número 15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 Segundo down y ocho yardas por avanzar. Lance el pase. En esta ocasión es pase incompleto. Vendrá tercer down. Tercer down. Trips del lado izquierdo. Parece que hay movimiento de la defensiva. No, parece. Se lo, creo que lo van a marcar ofensivo. Movimiento ofensivo. Los echan para atrás se va a repetir tercer down ahora es tercera y casi 13 yardas por avanzar dobles del lado derecho dobles del lado izquierdo es misma formación lanza el pase y es interceptado ya hay un pañuelo en el terreno de juego caen varios pañuelos vamos a ver qué indican los oficiales Pues del castigo es primera y 10 para Halcones Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Hay movimiento de un número 6. Sale la jugada, se la lanzan a ese jugador, pero es. Pero no, no logra capturar el pase. Entra segundo down. Segundo down. Saca la jugada con su corredor. Tercera y siete yardas por avanzar. Lanza el pase y es completo. Restan menos de dos minutos al encuentro. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para el equipo de Halcones. Misma formación, saca la jugada. Lanza el pase. Completo. La jugada del número 11 y de la ofensiva que permitió que se completara la jugada primera oportunidad 10 yardas por avanzar misma formación sigue sus bloqueos parece que vuelve a tener el primer y yes. 10 hay un jugador que está, que está lastimado ya entre el equipo médico a, a revisarlo Sale del terreno del juego el número 5, jugador de búfalos, esperemos se encuentre bien. Es primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, trips del lado izquierdo. Movimiento, parece que hubo un movimiento de la defensiva, no han marcado nada. Sacan la jugada, lanza el pase y es incompleto. El Loboide iba muy abajo. la segundo down. Segundo down, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Lanza el pase. Por poco es pase interceptado. Será tercer down. <susurra> Trips del lado izquierdo, sacan la jugada. Es completo el pase y es touchdown de Halcones. Esta jugada nos vamos al medio tiempo Un saludo para mi amigo número 52 Alan Bulldog Un gusto verlo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual es 18 puntos halcones 7 puntos búfalos Marcador Play Pro 아 진짜 이거 oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo un cerrado y un receptor Segunda y tres yardas por avanzar Por el ala cerrada se coloca del lado izquierdo Saca la jugada Se la gana su corredor número 24 En esta ocasión parece que, pues que Tiene unas dos yardas me parece Vendrá a segunda, tercera oportunidad tercera oportunidad sacan la jugada, se la dan a su corredor y tiene el primero y diez, mueven las piernas sigue, corta sigue moviendo las piernas, se quita algunos jugadores gran jugada defensiva, ofensiva del número 28 también y de la línea ofensiva que pudo abrir también los huecos primera oportunidad, diez yardas por avanzar primera y diez dobles del lado derecho Cerrado, se coloca de, del lado izquierdo, se la dan al, al corredor número 0. Coco sigue moviendo las piernas y tiene el primero y 10. Hay un castigo que por el árbol tal vez no, no alcanzamos a grabarlo. vamos a ver qué indican los oficiales. Primera oportunidad, 10 yardas por, por avanzar, cada vez más cerca de la zona de anotación. Dobles del lado izquierdo. un tiempo fuera, pedido por Halcones. Touchdown de Búfalos. Tenemos el intento de punto extra. pase sin completo, hay pañuelos en el terreno de juego se va a repetir el intento de punto extra lo van a hacer con versión, me parece un en el terreno de juego es 18 puntos halcones 15 puntos búfalos jugado del número 13 que deja a su equipo en muy buena posición de campo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Halcones. Dobles de lado izquierdo, dobles del lado derecho. Corre en la, corredor en la parte de atrás, en, el, en la parte izquierda, movimiento del número 6. Se la dan ese jugador. Entra por los bloqueos y parece que tiene el primero y 10. Tiene el primero y 10. muevan las cadenas Misma formación Puede haber ver movimiento Ahora se la dan al corredor Intenta entrar en los bloqueos pero la defensiva se cierra y Parece que no va a permitir ningún yardaje, vendrá segundo down Segundo down y 10 yardas por avanzar Misma formación, saca la jugada, lanza el pase y es. Por poco es interceptado, prefirió. Prefirió hacerla de portero y soltar el balón. Aún así, evitó una captura, vendrá, vendrá tercera oportunidad. Pases completo con el número 28. Y en el primero y diez, muevan las cadenas. Primer y gol, cuatro receptores del lado izquierdo se la dan a su corredor. Y entra a la zona de anotaciones, touchdown de halcones. Parece que hay un jugador lastimado del equipo de Búfalos. Ya entra el equipo médico a revisarlo. En la conversión de dos puntos, tenemos cuatro receptores del lado izquierdo. Lance el pase, es completo. Sumándole 8 puntos a su equipo. El marcador actual es 25 puntos: halcones, 15 puntos: búfalos. <risa> Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles de lado derecho, sacan la jugada con su corredor, ya hay pañolos en el terreno de juego, parece que es en contra de Búfalos, esperamos a ver qué indican los oficiales. Fue en contra de halcones se va a repetir la primera oportunidad, ahora es primero y cinco Saca la jugada, se la dan a su corredor y Traseras, muy buenos movimientos, tiene las cinco yardas, tiene el primero y diez Con esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto, al cuarto cuarto Saca la jugada, se la dan a su corredor, número cero que, que encuentra el hueco muy buena jugada, tiene el primero y 10. Muevan las cadenas primera oportunidad, 10 yardas por avanzar tiene presión el coreback lanza el pase y es incompleto ya tenía presión del número 58 que por poco era capturado vendrá segundo down segundo down, las mismas 10 yardas por avanzar dobles de al lado izquierdo sacan la jugada con el número cero en esta ocasión entra el defensivo taclearlo atrás de la línea de golpeo Gran jugada de defensivo del número 28. O sea, tercer down. Tercera y 12 yardas por avanzar. Lanza el pase. Es incompleto en esta ocasión. Vendrá la cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. oportunidad segundo down segunda y 11 yardas por avanzar sale la jugada tiene presión el coreback lanza el pase y es pase incompleto un um, castigo iba a ser en contra de de Halcones, me parece, por hombre ineligible. Eh, eh, Tercera oportunidad, tercero y largo para Halcones. Los defensivos que no permiten que, que avance más yardas. sea, cuarta oportunidad y cuatro, cuarto y once. Cuarto y once yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Lanza el pase, es completo con el número 0. Segundo y 7 yardas por avanzar, misma formación. Corredor 25 del lado derecho, al lado del coreback. En la jugada con el número 25 sigue los huecos y parece que tiene el primero y 10 mueva las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar misma formación el corredor ahora del lado izquierdo lanza el pase es completo con el 89 segunda y dos yardas por avanzar trips del lado derecho Al corredor y tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho la se, se la dan al corredor Y parece que vuelven a tener Ahora muy buen avance Tiene el primero y 10, muevan las cadenas Misma formación corredor 25 ahora al lado del coreback del lado izquierdo saca la jugada, lance el pase es pase incompleto en esta ocasión también tenía al defensivo pegado vendrá segundo down <risa> trips del lado derecho misma formación ahora el corredor del lado derecho se la dan al corredor se mueve las piernas en esta ocasión, es capturado por los defensivos. Atrás de la línea de golpeo vendrá tercer down. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sale la jugada Lance, el pase, pase incompleto. La jugada de número 78. La cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad Tiene presión el coreback Suelta el balón pero es capturado atrás de la línea de golpeo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la dan al corredor, entra por el centro y parece que tiene el primero y 10. Ese tanquecito que parece que no lograron detenerlo. Tiene el primero y 10 y mucho más. Vendrás. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Se la vuelven a dar al corredor. Tiene el primero y 10 y mucho más. Muevan las cadenas. Aquí hay un pañuelo en el terreno de juego, vamos a ver qué indican los oficiales.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 Lanza el pase, el pase es incompleto. Vendrá segundo down. Dobles del lado derecho, dobles del lado izquierdo. La misma formación, sacan la jugada. Lanza el pase, el coreback. Y parece que pase interceptado. Parece que fue pase interceptado de halcones. Aquí el, el árbol no nos dejó observar, pero... misma formación sacan la jugada, se lo dan a su corredor entra por el centro pero parece que no no va a tener el primero y diez parece que es cuarta oportunidad cuarta tercera oportunidad la termina siendo personal el número 14, ya hay un pañuelo en el terreno de juego victoria solo van a dejar que pasen los, los segundos con esa jugada acaba este encuentro el marcador es 25 puntos halcones 15 puntos búfalos Muchas gracias por sintonizarnos. Marcador Play Pro.